Volvemos al living para recibir a nuestro próximo invitado que ya está conectado del otro lado En unos días se presenta nuevamente en la provincia de Mendoza Es un artista que está viviendo un gran presente claro. cordobés Y ya te digo amigo de la casa porque lo hemos tenido aquí en el programa Nos acompañó en la semana de las radios del Grupo América Así que le damos la bienvenida una vez más a nuestro querido Cheli Cheli Hola, ¿cómo están? Eh, yo bien, bien, eh, te digo arrancando después de un fin de semana de gira que intenso. No es tan fácil, pero eh, contento porque, porque la verdad, como dijeron, eh, el presente es muy lindo. Es una situación en donde estamos empezando a cosechar un montón de cosas que empezamos a sembrar uh -huh. y que empezamos a sembrar en un contexto que no nos permitía uh -huh. que, que el círculo se termine de cerrar, es decir, que compartir en vivo con la gente, básicamente. Claro, vos lanzaste tu carrera de solista. Llegó la pandemia y bueno, se presentaron muchísimas dificultades, muchísimos desafíos, pero ella ya saliendo de eso y como vos decís en plena gira, que qué mayor alegría claro. para un músico ir a encontrarse con su público, ir a visitar distintas ciudades. ¿Por dónde subiste este fin de Santi? Este fin de estuve en Rosario Ajá. y estuve Ajá. en mi ciudad, en Córdoba. Perfecto. Yo hace Perfecto casi cuatro años que no vivo más en Córdoba, pero uh -huh. siempre jugar de local, viste que claro. es Tiro una plus. data. <ríe> eh, pero estuvo, estuvo muy bien. Eh, estamos. Eh, si bien, si bien a Mendoza no voy, no voy a poder ir con banda esta uh -huh. vez. Porque el, lo que. El formato, digamos. De, del show que vamos a hacer en Mendoza, que, que no es solo un show mío, sino que es un evento. Plantea como una cosa más íntima y de cercanía y de intimidad que, va, que, que vamos, a, vamos a ir con dos guitarras, pero estoy a la vez empezando a girar con bandas. Así que son muchas cosas nuevas y estoy muy feliz también con eso. Está buenísimo. Y presentando, bueno, tu último trabajo discográfico que es, atentamente, Chelly. Vamos a encontrar un poquito en el show de lo que son esas canciones, ¿no? Sí, en realidad, si te soy honesto, es como una presentación de, del último y del primero también, porque el primero yo no pude salir a girarlo. Entonces, claro, de una. Eh, en el show están sonando los dos. Perfecto, me encanta. Bueno, comentabas que es un show más íntimo, acústico, el de Mendoza, porque claro, la propuesta es Noches de Fogón. Entonces, es todo un poquito más... M más, más íntimo, intimista. como decíamos, mira, van a estar los chicos de Alejo y Valentín, va a estar presente también DJ Mami, muchos artistas allí en el roble este fin de semana. Este, y cómo, cómo, cómo esperás este show, qué expectativas tenés, Santi, cómo, cómo lo ves, volver a Mendoza pero con esta propuesta. Mira, es muy loco porque hace aproximadamente tres o cuatro años. Fuimos con mi anterior banda, con Salvapantallas uh -huh. a tocar a Mendoza, a un festival que se llama Luján Suena, que seguramente claro. lo conocen. Uh -huh. sí. eh, y me pasó que desde los camarines, nosotros nos llevan a, los, a, a, atrás, a la parte de atrás de los escenarios camarines, y escucho medio a lo lejos eh, una banda que estaba tocando y automáticamente en vez de ir al camarín fui y pregunté quiénes eran, y eran eh, Alejo y Valentín, que en ese momento deben haber tenido... Ocho años. Más re o menos. Chiquito, re chico, pues son mucho chicos. Son mucho más chicos que yo. <risa> no, pero eh, eran, eran muy pibitos uh -huh. y, y ya me encantaba lo que hacían. Con el correr del tiempo nos fuimos haciendo más amigos, eh, nos juntamos un montón de veces, hasta hicimos música juntos que todavía no salió. Y, ah, mira. y compartir con amigos y volver a Mendoza, que es una de mis ciudades favoritas, obviamente me pone muy contento. Además, el evento. No solo va a ser tipo esta noche de Fogón que, uh -huh. que lo que plantea es como una cercanía y una intimidad sí. con la gente, sino que después de, de toda esa cercanía y esa intimidad va a tocar eh, DJ Mami, creo. Se, y, se y, arma, y se, va se, arma ah, se arma Ahí se ¿Eh? arma <risas> Nada, es un planazo, es un planazo para, para el viernes en Mendoza me el parece. Bueno, Santi, sí. recién comentabas de, de tu giras y que pasaste por tu Córdoba natal ¿Qué te deja o qué se siente volver a tu ciudad, a tu provincia? Las expectativas, el contacto con tu público Que seguramente en parte son amigos, familiares, afecto ¿Cómo se vive desde ese lugar el reencuentro con tu tierra natal? Y bastante emotivo, bastante emotivo Cuando, cuando me bajé del escenario Salí un segundo ahí a la puerta de, de, del camarín y la, la gente que estaba para saludarme era mi gente eh, uh -huh. y eso fue muy emocionante y habían venido al a show personas que no veo hace realmente muchos años por ejemplo estaba eh, un amigo que se llama Juanchi que era el baterista de mi banda en el colegio Mira. ay no me digas yo ya terminé el colegio, imagínate claro. hace, hace más de 10 años eh, y yo no lo veía desde, que, desde el colegio claro y nada, y fue, fue súper emotivo, porque había un montón de gente que, que son afectos, que son gente de Córdoba que quiero mucho y no, y no veía hace, hace tiempo. No, y a la vez ellos tampoco me habían visto a mí eh, después de, de todo lo que ha pasado a nivel eh, crecimiento, vamos a decir personal eh, y profesional, ponele. Uh -huh. Así que, que bueno, fue, fue bueno, fue una experiencia bastante fuerte, bastante emotiva, casi lloro Huh. Santi, recientemente recibiste una nominación nada más y nada menos que a los premios Gardel que son los que reconocen la música eh, eh, en nuestro país eh, ya fue la entrega de premios eh, a, va a ser próximamente ¿qué novedades con respecto a eso? me ganó, me ganó Aristimuño fue ah, a fines del año pasó. pasado Ajá. pero la verdad, lo que sí tengo para destacar de esto es que me nominaron en una categoría que, que tiene un prestigio muy muy importante porque es canción de autor y todas las personas claro. que le ponen en esa categoría en general tienen muchos más años que yo en la música por lo menos así que, que lo valor, me sorprendió primero uh -huh. esa nominación y en esa categoría porque digo bueno no sé me ponen en algo relacionado al pop que es mi género uh -huh. o, y, y, y por ahí lo espero más pero canción de autor eh, es, es como un, montón, wow, un reconocimiento como, estar nominado mira sí, cómo se percibe que... esto es rarísimo Claro. Y, bueno, y espero ganar alguna vez. Pero no, por pero, vez a ver, yo no esperaba la incipiente. nominación, pero claro. una vez que me nominaron ya quería ganar. Estar nominado en no, principio no en es bajo, un montón, pero... entre todos los artistas de la Argentina, con tus propias canciones, con esta nueva apuesta, que, que es tu carrera como solista, fíjate que no es poca cosa y seguramente van a sobrar las oportunidades para supuesto, volver sí. a figurar ahí en las ternas. y y quien dice, bueno, llevarte el premio que sería un gusto enorme. Santi, luego Mendoza sigue la gira, vas a estar presentándote por distintas ciudades. ¿Cómo sigue más o menos tu año? Eh, bueno, a Mendoza vamos este viernes, viernes sí. 15. Uh -huh. Y después tengo la última, de, por lo menos de esta parte del año, en, acá en Ciudad de Buenos Aires, Perfecto. en Niceto. Que es mi primera vez en Niceto. Para la gente que, que no sepa qué que es Niceto es un lugar... Eh, que en Buenos Aires se entiende un poco consagratorio de alguna manera claro. porque es como decir, bueno, si se toca en Niceto sí. es un sí. escalón más claro. de donde sea que estuvieras es como un escalón nuevo sí, sí. y es la primera vez que voy a tocar en Niceto, estoy muy emocionado con ese show también y uh -huh. después a Madrid ah, bueno. a París ah, eh, si tenemos eh, como muchas cosas para hacer allá, sobre todo sembrar eh, Sembrar para, para poder eh, también triangular entre ciudades que, que hablan en español y claro. poder eh, ampliar, ampliar el proyecto. Qué Me bien. encanta. Bueno, y estás pensando ya, en, a ver, el disco es nuevito todavía, pero en grabar nuevas canciones, ¿estás en el estudio produciendo, armando nuevos temas como para darlos a conocer en un futuro no muy lejano? Ah, está diciendo un secretito, claro Ay, secreto, para que no te <risa> el jueves Igual no este jueves, el jueves de la semana que viene sale un tema nuevo ¿Sí? ¡Eso! Tremendo Y con una colaboración que no puedo contar todavía, pero pero que... Danos una pinta lista, al menos, sea. un indicio, a ver de quién se puede tratar a ver. Nosotros capaz que adivinamos, pero bueno, no, no es... Lo es la colaboración men... que, menos es... que menos esperan, me parece pensada? Uh. Mm. Es la colaboración menos pensada, pero creo que les va a gustar. Esa es la única pista que voy a decir. Seguramente nos va a gustar. Bueno, seguramente, bueno, ya es? nos adelantabas que con Alejo y Valentín también tienen algo ahí guardadito. Curioso, Eso es hasta sí, ahí ya está Sí, ahí tenemos que ponernos a trabajar ah, porque hay, hay una diferencia de ciudades, hay una distancia claro. de kilómetros que, que, bueno, que ya en algún momento vamos a a agarrarlo con tiempo y sacar porque hicimos una canción muy linda con los chicos. Por supuesto, bueno, y hablando de colaboraciones, mira, justo el tema que estamos escuchando eh, junto a Abel Pintos, te diste el gustazo de colaborar también con los chicos de Miranda, así que bueno, seguramente la, la, la canción que vayamos a, a conocer el próximo jueves también va a dar muchísimo que hablar. Santi, todos los éxitos, Todo lo te mejor. esperamos este viernes aquí en Mendoza, público a no perdérselo, en el, ro el Roleway Complex, bien digo, Exacto. Noches de Fogón, junto a Alejo y Valentín, junto a DJ Mami, un fiestón impresionante eh, que, que no se pueden perder. Y bueno, éxitos en lo que sigue el año, por supuesto, allí en Europa, en lo que te dispara sí. el destino de la música, y que seguramente tienen mucho preparado para vos, Santi. Te mandamos un besote. Bueno, muchas gracias. gracias. Espero poder volver a visitarles ahí en el piso. Siempre me Nos tratan encantaría. muy bien. Sí. Me agradezco mucho. Y a toda la gente de Mendoza, quiero invitarla. Este viernes va a ser un show eh, súper íntimo con el que estuvimos de gira todo el verano. Entonces lo tenemos bien aceitado el show. Nosotros la pasamos muy bien y siento que es un formato en donde realmente se logra una conexión muy especial con la gente que está. Así que bueno, nada. Vengan, vengan y, y pasémosla bien. Gracias. gracias. Para no perdérselo. Santi, besos gigantes, que estés muy un bien. Un placer. Chau, chis. Chau, chau. Bueno, es re lindo hablar con él. Primero porque te transmite como una tranquilidad. Ay, sí, mucha ¿Viste? paz, ¿viste? Claro, ¿viste él <risa> y me cara. voy a España. Tengo un tema con Abel Pinto, pero él Tranquil, está como en cuenta. su eje. Me encanta. Y, y además es súper humilde también. Siempre sí. eh, la charla con él es muy bonita, tanto... Personalmente, cuando, cuando ha venido acá a Mendoza, así que por eso nos encanta tenerlo por acá. Vamos a ir a la